Desde la Consejería de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, a nosotros la EAPN ha sido un cómplice imprescindible, eh, un compañero en la consolidación de la política de garantía de rentas en Castilla-La Mancha y además eh, creo que su alto compromiso de implicación y su alto nivel técnico es imprescindible para cualquier eh, eh, político, administración pública que quiera implementar una, una política social adecuada a la población.